Cuártame y ni Jesús ya que guay discípulos me y pan y tal judea. Cancawe igual me y gata bautizaros toya. Juan no está bautizaros toya y pan al tepe y toka enon. Y na al tepe salim. Iga un no ya huella. Igual la gente ya ya. Iguamo bautizar guaya. Y ni mucho. Juan hay aquí preso ya. Ese quien ya es que toca tiene más Juan. Juan. Yo no a sentar por huella Jordán y, ya de a por de y igual no que hay que y que y que hay que y que y que hay que y que hay que hacer un grito y que hay que y y y y Allá gasuel que y te yes, siga Dios allá que maka. a menos cuando y ganic yes, y gané ni Cristo, no se guasé ya es que ye que que ye, camo na chocote y es y ya chocote y es un pano uno santa caca, pues san, ampaqui, y gaquicacto cacto nemita mitad tapo es cosa no, no es enán, ni pusió paqui. Y ya es ya que Y guané, ya wez, alimpa matiti Y píl dios, y es we asco. Y no, es yes, yes, no, yes, noche, que mandar agua. y es uno, y pantásle, y no deniga. Y guanquistó, ya es uno, y pantásle. y es y pan cielo, y no, que mandará agua noche. Igual que esto es, y es sanquita. Igual es que cague. Eh, hay hagas que creer o y es yes, esto eh, Si hagas que creer quienes llegan y es Dios que esto es, es como ya nocta. Pues es Dios que titan, que esto es, y es Dios que esto es. Y Dios nocta que maca y espíritu. Tetas que choquilla y pilsen. Igual que más, y que mandaron, y noche y es uno. Y el que creeró a Ipantepilse, no chipa ya, o no te guan Dios. Eh, y es allá quien es que, que creeró a Ipantepilse, allá ya o no te guan Dios, sino que Dios ya we que castigará te pulsan.